Caralho, qual foi, cara? Caralho, cara. tá na boca! Au, cemitério. menteri! B, B, B, B, B, B, B, B! Taca o fogo, taca fogo, fogo, fogo! Beleza todo, manito! No, estaba ahí. Yo fale ahí, yo fale la eh, boca, caca la boca. No, Ronald. ¡No, no, no! Amarelo. Macaco, lío, filo de... Cara tupao. Amarelo, troll. Mono, hijo de puta. Medio. Uy, bebé. Me cagué todo. Corro banana Nana. Oh, no confío, no oh, confío. Oh. Ay. Mentira, no confío más. Para B 06. Que es como me sale mirando. Me parece que banana. Me parece. O ahí atrás. Uy, oh. Te dropea azul. ¿Qué loco? Ahí, otro más banana. ¿Qué hacemos? Vamos a jugar al tetri. Atate tío. Bueno. Ya arranco, ya arranco. Ah, no, es un porfito. <risa> Victory Royal. <risa> A mí también. Arrancó, agar, agar, ¿eh? ¿Quién arranca? ¿Contra quién le juego? Al. Acá al no violeta. Juega A nadie. A A No va a jugar nadie. A me escucharon. A A vamos, vamos, vamos. Ay. Cuando quiero puedo ver No estés enojado porque te ganamos la partida pasada, volve, dale Ahí cerré todas las ventanas <risa> Está en el m**** S4 y el otro uh, está en la 4 Esa 9, no pa es Comelo, comelo que no te digas ¡Oh, perra, papá! Volví para sentarlo esa es la actitud. Muerto medio. Hay uno primero. Muerto nada. Otra más y nada? europea 74 apartamento biblioteca. ¡Vamos, caga tú aquí! Eso es no, un hombre, bueno, Cómo le subo la dificultad? Ué, para uno oh. hay dos mira! Beta libre. Activating El agajero. El saltito. Oh muerto cielo